de mujeres tiene mucha ropa color negro. De hecho, cuando hago auditorías de guardarropa es poco el color con el que me encuentro. Pero no te preocupes que yo te enseñaré a agregar color a tu guardarropa y así irradiar luz a cada paso. Los colores animan la vida, nos dan energía y tienen cientos de bondades. A través de él podemos transmitir emociones y sobre todo irradiar luz. Un color bien elegido será la chispa que tu imagen necesita. Ya sea para transmitir alegría o bien creatividad, vos decidís qué mensaje enviar. Decile adiós al color negro y atrévete a ponerle luz a tu vida. Puedes empezar con un avión. Elegí uno del color que más te favorezca y deja que sea el protagonista. Si ya sentís que querés ir a otro nivel, probá con accesorios, unos aretes o un sombrero. Incluso una pashmina serán el ingrediente perfecto. El color puedes usarlo como acento en un outfit monocromático o bien utilizar varias prendas de color en un mismo atuendo. Procura eso sí, que no sean más de tres. Pero antes de agregar color a tu look, no olvides contagiar a otros de alegría, Reíte de la vida, bailar, soñá y nunca permitas que tus chispas se apague. ¡Sé luz para los demás!